Sí, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Broma Kumaris, de las charlas de los martes. Y hoy les invito a reflexionar un poquito sobre este tema del poder de elegir mi destino. Entonces, para empezar, podemos hacer una pequeña práctica de introspección para poder acomodarnos a este momento poder poco a poco soltar todo lo que ha pasado en mi día de hoy para poder permitirme estar presente y poder regalarme este pequeño espacio de cuidado y de contacto con el propio ser. Así que podemos respirar profundamente, puedo ajustar mi postura, Teniendo la espalda larga, cuello y hombros relajados. Y voy llevando mi atención a la respiración, permitiendo que la respiración fluya naturalmente, ayudándome a relajar el cuerpo, pero aún manteniéndome alerta, pero sin tensión. Y puedo observar cómo mi cuerpo funciona sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo. Empiezo a sentir la energía que fluye. Y voy concentrando poco a poco mi atención a mi mundo interior y permanezco en este espacio de silencio, de quietud y de paz por algunos momentos. Y voy a mantener esta conexión conmigo misma, conmigo mismo, este estado de paz y tranquilidad. Dedicándome este tiempo al cuidado del propio ser. Y tomo una respiración profunda, una vez más. Y regreso poco a poco al aquí y a la hora. Muchas gracias por haber compartido este pequeño ejercicio conmigo en este momento. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema de poder elegir mi destino y cómo la meditación Raja Yoga me puede ayudar a tener una relación positiva en este proceso. Primeramente, podemos eh, aprofundarnos un poquito en esta palabra, que es el destino. Y también... Cuando hablamos en el poder de elegir, también estamos refiriéndonos al libre albedrío. A veces eh, la definición de las dos palabras como que son conflictantes o como que son opuestas, porque el destino puede ser visto como una fuerza externa que actúa sobre todos los seres humanos y también a los sucesos o eventos que todos enfrentamos como también una sucesión inevitable de acontecimientos o sea parece una fuerza eh, que ya está predestinada a suceder algo que es fijo mientras que cuando uno piensa en libre albedrío eh, nos viene un, un concepto un significado totalmente opuesto como que de hay libertad para hacer cambios para interactuar eh, de forma eh, eh, intencional con más autonomía en los eventos que suceden entonces el albedrío podemos considerar como este poder de tomar nuestras propias decisiones, como una voluntad o autonomía de una persona al actuar, considerando claro este proceso de discernimiento, de decisión, para luego poder realizar la acción. Entonces, vemos que eh, estos dos conceptos pueden eh, parecer que no son compatibles que son totalmente opuestos, pero la idea hoy es poder eh, traer una forma de ver cómo estas, estos dos conceptos pueden interactuar entre sí y cuál es mi papel <ríe> en medio de estos, de estos uh, dos fuerzas o dos situaciones o dos poderes. Porque estoy entre lo que ya es mi destino o está predestinado o esta fuerza externa que actúa sobre los eventos que van a suceder en mi vida. Pero al mismo tiempo tengo el chance de poder elegir mientras todo eso sucede. Entonces, eh, ¿cómo podemos ver eh, esta interacción y cómo yo puedo actuar? para traer beneficio no solo a mí, pero a, a los que están a mi alrededor también. Entonces, podemos eh, eh, considerar el destino, no solo como eh, esta fuerza externa que ya es algo fijo, pero vamos en este momento a considerar destino como un significado más sencillo. Cuando uno va al aeropuerto, tiene eh, allá un, un, una pantalla con las informaciones, ¿verdad? De los vuelos. Entonces, hay una columna para los destinos. Entonces, eh, esos días compré un boleto para volver a Costa Rica. Entonces, cuando uno va a hacer la compra del boleto, eh, tiene que llenar este campo, destino. Entonces, San José. Entonces destino uno puede ver también como un punto de llegada o una meta. Entonces se vuelve algo más simple y más eh, presente en nuestro cotidiano. Pero para llegar a esta meta, a este lugar o este punto de llegada, tengo que partir de algo, de algún lugar, del momento presente. Y es en el momento presente que puedo hacer mis elecciones, que puedo actuar para poder alcanzar o llegar más cerca de este destino. Entonces, eh, tengo que eh, construir mi trayectoria hacia este punto de llegada. Tengo que eh, dar cada paso en la dirección donde quiero llegar. En dirección a esta meta. Entonces, es muy importante saber dónde estoy y para dónde quiero llegar. Para entonces poder direccionar mis acciones eh, y conectar estos dos puntos, entre dónde estoy y dónde quiero llegar. Y estos pasos, estas acciones, son los esfuerzos que, que, que yo requiero para poder lograr alcanzar algo. Y este esfuerzo me va a traer eh, una capacidad, me va a traer las calificaciones necesarias para llegar a este destino. Entonces, cuanto más consciente soy de dónde estoy para dónde quiero ir, más preciso... Va a ser este esfuerzo. Más eh, preciso va a ser, eh, va, más precisa va a ser la acción que tengo que realizar para me acercar a mi destino. Entonces, si, si no pongo atención a eso, puedo perder mucha ener energía realizando acciones que a veces me desvían, no me llevan a la dirección que quiero llegar. Entonces empiezo a, a, a tomar como que calles para, paralelas, entonces eh, voy un poquito hacia un lado, después voy hacia el otro y al final me quedo más perdida, a veces me cuesta más regresar a la calle principal que va a me llevar a mi destino, ¿verdad? Entonces eh, eso gasta mucha energía, entonces eh, el momento presente es el único que tenemos y es donde podemos hacer nuestras elecciones y tenemos que también reflexionar eh, cómo realizamos estas elecciones, ¿será que cuando elijo algo siento que realmente soy libre para elegirlo? Pueden pensar ustedes, en este momento no, no puedo ver los comentarios del Facebook, pero pueden ahí poner y después lo leo o pueden reflexionar internamente. Entonces, se sienten realmente libres para realizar sus elecciones en el día a día. Desde las más sencillas hasta las más profundas. Y si siento que soy libre, realmente... Eh, soy tan libre que puedo elegir hasta lo que estoy pensando y lo que yo quiero sentir en esta profundidad porque a veces eh, pensamos que ser libre para elegir eh, se resume a una situación externa. Por ejemplo, si yo voy al súper y soy libre para elegir cuáles productos quiero comprar por ejemplo. Entonces, es una situación externa. Eh, pero hay también eh, influencias internas. A veces compro determinado producto debido a una creencia interna que tengo o debido a una influencia que he recibido de mi familia, de mi cultura, de mi grupo social entonces, todo eso afecta lo que yo siento y lo que yo pienso. ¿Será que realmente estoy libre de esas influencias y puedo elegir mi propio pensamiento y mi propio sentimiento, mi estado interno en el momento de elegir? ¿Será que también soy capaz de vivir en el momento presente? Porque hablando de influencias... Muchos de nuestros pensamientos se relacionan a eventos del pasado que ya no existen más o entonces pensamientos referentes al futuro que a todavía no existen. Entonces, eh, siempre estoy fluctuando a lo que yo ya viví y que ya ha pasado o a algo que todavía no he vivido y he me quedan las preocupaciones, las expectativas, las especulaciones de algo que todavía no ha sucedido. Y no me concentro en lo que yo puedo en este momento experimentar y realmente elegir. Entonces, soy realmente capaz de elegir estando libre de todas estas influencias. Entonces, cuando vemos que eh, el momento presente es el punto de partida para el uno estar consciente del momento presente. Y poder conscientemente elegir estando libre de las influencias. Pero vimos con estos puntos de reflexión, que no es tan simple así, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nuestras eh, elecciones en el día a día? Muchas de las veces lo hacemos de forma automática, repetitivas, y nos vamos a dar cuenta solamente cuando eh, sentimos las consecuencias de tal cosa. Entonces, eh, la idea es poder eh, anticipar, ampliar la visión y poder en el momento elegir de forma consciente, ya sabiendo. Ya sabiendo cuáles son las posibles consecuencias de esa elección y cuáles son eh, las intenciones que están por detrás de ella. Y eso va a afectar eh, mi trayectoria hacia mi destino. Si mis intenciones, mis acciones y las consecuencias están alineadas, van a llevarme al destino. Si no están alineadas, me van a hacer desviar por calles paralelas. Me va a hacer gastar más energía durante mi trayectoria. Así que, ¿qué es ese poder de elegir mi destino? La palabra poder en esta frase eh, tiene mucha importancia. Porque ya vimos un poco... Eh, lo que es el destino, cómo uno puede verlo, lo que es la elección o el libre albedrío, cuál, cuál es su importancia, en qué condiciones eh, ejercemos esta capacidad. Pero ahora vemos que no es tan simple, necesitamos poder para poder ejercer esta capacidad de elección. Para que entonces, eh, estas acciones que voy a realizar realmente me conduzcan a mi destino. Este poder me va a hacer eh, con que mis, mis esfuerzos sean más precisos. Este poder me va a traer eh, claridad, discernimiento, eh, coraje, eh, fuerza de voluntad. Me va a... Eh, Empoderar en todas las capacidades que necesito realmente para utilizar mi momento presente de la mejor forma posible. Y así poder elegir y realizar acciones con tal calidad que me generan buenos frutos en el futuro. Porque hablamos del momento presente y es el único momento que tenemos para realizar mis elecciones, mis acciones. Entonces, el momento presente, aquí estamos. Viviendo el momento presente y muchas veces en este momento voy a estar experimentando el fruto de algún momento pasado. De mis acciones del pasado que yo experimento en el momento presente, este fruto. Si no estoy consciente de eso, puedo sencillamente estar comiendo el fruto en el momento presente y sembrando las mismas semillas de este fruto. Entonces, si en este momento el fruto que estoy experimentando eh, no me gusta, <risa> si no tomo conciencia, voy a seguir sembrando las mismas semillas que... Van a originar los mismos frutos en el futuro. Así que mi destino nunca va a cambiar. Voy siempre a estar cosechando y experimentando el mismo tipo de fruto. Pero si en el momento presente puedo tener el poder suficiente de discernir, de poder afrontar, de poder realmente elegir si. Quiero o no seguir experimentando ese fruto. Y si no quiero seguir experimentando este fruto, ahí sí voy a ejercer mi capacidad de elegir sembrar otro tipo de semilla. Cuando yo elijo hacer este cambio, estoy cambiando también mi destino. Porque la semilla que yo siembro en el momento presente, voy a cosechar como fruto en el futuro. Entonces hay eh, un, una interacción muy bonita del pasado con el futuro, pero que solo sucede en el momento presente. Por eso el momento presente es el más bonito, es el más valioso. Pero a veces uno pierde mucho tiempo, energía, pensando en el pasado o el futuro. Pero ahí no cambiamos nada. Y cuando no cambiamos nada, el destino sigue el mismo, va a estar siempre fijo. Así que sí tenemos poder de elegir nuestro destino, pero en el momento presente. Y este poder que vimos que eh, tiene eh, su expresión o, o podemos usarlo solamente en el momento presente, eh, este poder es debido a nuestra conciencia. Porque dependiendo de nuestra conciencia, así va a ser nuestro estado interno. Y así va a ser mi actitud. Así va a ser mis intenciones. Así va a ser mis comportamientos, mi visión, todo. Entonces, eh, cuando yo soy consciente del ser espiritual que soy, puedo acceder a esta fuerza interna que me conecta con los poderes espirituales. Y son esos poderes espirituales que me van a sostener en un estado interno de ser capaz de elegir independiente del fruto que estoy comiendo, independiente de las eh, situaciones externas que me suceden, puedo estar comiendo un fruto amargo, pero me mantengo conectada con el ser que soy, genero un espacio interno que me permite observar este fruto amargo, aceptarlo, entenderlo y entonces poder elegir, ok, no quiero más frutos amargos, voy a sembrar Semillas de frutos dulces. Entonces, este cambio de actitud, lo que me permite hacer esta conexión con mi identidad espiritual. Es yo estar consciente de quien realmente soy. No necesito eh, defenderme de nadie. No necesito probar nada a nadie. Necesito apenas mirar hacia adentro. Eh, ir más allá de los rótulos, ir más allá de mi historia personal, de lo que el cuerpo me hace creer que soy de forma superficial y temporal. Entonces puedo eh, soltar esta identidad temporaria, física, que a veces me hace oscilar de muy feliz y muy triste entonces, estos altos y bajonazos me hace perder la energía, me hace perder el poder. Pero cuando me vuelvo hacia adentro y puedo experimentar la belleza, las cualidades del ser espiritual que soy, me conecto con esa experiencia y puedo eh, tener el poder de observar lo que, suced lo que sucede. Y entonces, con la experiencia de ser, este ser eterno, este ser lleno de cualidades, lleno de paz, de dicha, de felicidad, pues, est puedo estabilizarme en este estado interno conectado con el ser espiritual que soy y puedo mantener alineados el ser con el hacer. Todo lo que voy a hacer a partir de este estado, de esta conciencia, voy a hacer con una calidad distinta. Voy a hacer eh, sembrando semillas distintas. Y la meditación es una herramienta que me ayuda en este proceso. Porque a través de la meditación puedo mirar hacia adentro y puedo crear este espacio de conexión otra vez con mi propio ser, puedo volver a reconocerme como el ser espiritual que está viviendo una experiencia humana y no es que tengo que eh, buscar algo porque lo que yo busco yo ya soy, tengo que apenas volver a experimentar lo que yo ya soy. No necesito buscar paz, felicidad, amor, porque yo ya soy. Tengo que apenas darme este espacio, permitirme eh, mirar hacia adentro con paciencia, ¿verdad? <risa> Mucho cariño y poco a poco permitir que, que eh, estas experiencias se tornen cada vez más presentes y que estas experiencias realmente eh, me traigo un, un sentimiento de plenitud, de satisfacción conmigo mismo, de aceptación. Y este estado de, de plenitud, de contentamiento con quien yo soy, me ayuda a mantenerme libre de influencias, porque a veces necesito de reconocimiento de, de las personas, necesito del amor de las personas. Necesito de todo lo que está afuera y que quiero tomar para mí. Porque me siento un vacío, me siento que yo no, no tengo eso. Por eso estoy muy susceptible a las influencias externas. Pero cuando ya puedo reconocer lo que hay en mí, ya no tengo más el deseo de recibir de los demás. Y entonces, eh, descubriendo mis propias cualidades, puedo actuar en base a ellas y realmente expresarme quien yo soy. Entonces, mis acciones, mis actitudes, mis elecciones, van a estar coherentes y alineadas con quien yo soy. No lo voy a estar haciendo por influencia de nadie más, pero porque... Es algo que está conectado con mi esencia, está coherente con quien yo soy. Y así va a estar coherente con el destino donde quiero llegar. Así que el primer paso es esta conexión con el propio ser, con el ser espiritual que soy. Y ahí reconocer mis cualidades, cuando reconozco esas cualidades de paz, de amor, de felicidad, cuando reconozco que soy este ser espiritual, eterno, eso ya, ya me empodera, ya me eh, ya transforma mi estado interno de alguien que quiere tomar las cosas porque no la tiene transforma mi estado interno de, de alguien que, que ya tiene, ¿sí?, y que puede donar. Pero, cuando estoy en conexión conmigo mismo, como este ser espiritual, entonces puedo abrir las puertas para esta conexión tan elevada que es con el Ser Supremo. Porque este, el Ser Supremo es la fuente de todo lo que el alma necesita así que el ser supremo es siempre puro es siempre lleno es siempre verdadero y al conectarnos con esta fuente con este océano de pureza de conocimiento de verdad de paz de felicidad de amor cuando nos conectamos con eso tenemos otra referencia de lo que es la experiencia de eso. Porque el Ser Supremo lo expresa con la forma más pura de todo eso. Y cuando logro experimentar esta relación de amor espiritual, de paz permanente, de dicha, que no es física, es espiritual. Experimento también que, que ya no tengo la dependencia de andar buscando todo eso afuera. Porque puedo comparar lo que es verdadero, constante, duradero. De aquello que es temporario. Que a veces puedo experimentar pero luego va a pasar y que siempre va a depender de algo que está afuera de mí. Pero con la conexión espiritual solo me despierta ainda más la conciencia del ser espiritual que soy. Fortalece esta conciencia en mí. Y al tener esta conciencia despierta es que puedo actuar en el presente con el poder necesario para realizar mis elecciones, para actuar en la dirección de mi destino, para acercarme a, a mi destino. Entonces, eh, así cerramos eh, este ciclo. ¿De dónde viene el poder que necesito? ¿Y cómo este poder está relacionado con la conciencia de ser el ser espiritual? está relacionado con la conexión con el Ser Supremo y me permite así poder tener una perspectiva distinta, poder actuar y elegir de un otro estado interno, de un estado, de un estado de contentamiento, de plenitud, de un estado interno de gratitud. Y mis acciones, cuando se realizan en base a ese estado, van a traer muchísimo beneficio. Primero para mí mismo y luego para todos los demás. Así que podemos hacer una pequeña práctica para encerrar. Nos sentamos nuevamente de forma cómoda. Y respiramos suave y profundamente. Y observo mi mundo interior. Observo cómo me siento en este momento. Observo mis pensamientos y poco a poco voy a conducir mi atención al centro de la frente y atrás de los ojos Un espacio muy diminuto donde yo, el alma, me siento. Yo, el ser espiritual, la conciencia viva, el alma. Soy un pequeñito punto de luz, invisible y sutil. Y como luz, soy tan liviana. Y por algunos instantes, Voy a permitir que el traje de mi cuerpo sea atraído por la gravedad. Mientras que yo el alma, el ser de luz, soy atraído por el alma suprema. El sol espiritual. La fuente. El océano. De todas las virtudes. Y voy a zambullirme en este océano. Absorbiendo. Su luz y su poder que llegan hacia mí en la forma de rayos y vibraciones de amor. Un amor puro. que llena y que sana el alma. Y al sentirme llena, completa, totalmente plena, puedo sentir que no necesito de más nada. Experimento la libertad y la dicha de ser quien yo soy, de estar contente, contenta conmigo mismo. Y manteniendo la conciencia de quién soy y del poder que tomo del Ser Supremo, poco a poco vuelvo mi atención otra vez a la respiración. A mi cuerpo físico y voy regresando al aquí y a la ahora, pero manteniendo la conciencia de quién soy y de dónde puedo tomar el poder espiritual de qué necesito para poder elegir mi propio destino. Om Shanti. Muchas gracias por la presencia, y por la compañía de todos. Que todos tengan una excelente semana. Les deseo todo lo de mejor y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense bien.